Hola, hola Sagitario, ¿cómo estás? Yo soy Valeria Noveroli, estás en el canal de Bio, estás aquí con una maravillosa comunidad con el enfoque de crecer, de evolucionar, de tener mensajes de Dios, mensajes del universo, de ángeles, arcángeles, seres de luz que nos acompañan en todo momento para que tú puedas recibir la guía de tu vida, la guía en este caso del mes de febrero, para que cuentes con todas las herramientas para tu crecimiento y abundancia en todos los sentidos. Sin más, vamos a iniciar, Sagitario, con tu lectura del mes de febrero. Iniciando por esto, ¿cómo está la energía en este momento, eh, Sagitario? ¿Cómo está también las... Eh, cuáles son los temas que están pasando en tu vida actualmente? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a trabajar en este mes para que tú puedas... Hacer cosas maravillosas, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice y si hay que clarificar, lo hacemos. Si no, vamos encontrando las respuestas porque tus guías espirituales te quieren mandar algunos mensajes. En este momento te están diciendo, Sagitario, que de repente te salió acto de equilibrio, hay que estar trabajando un poquito más en el equilibrio, en la estabilidad, pero no se refiere necesariamente al hacer, al trabajo y a las cosas, sino que tu alma algo le está pasando por dentro que te está queriendo llamar la atención, de decirte, ey, ey, oye quiero que estés conectando más contigo, quiero que algo está sucediendo de diferente que hoy no está pasando, entonces vamos a ver qué está, qué está sucediendo. Te sale el tema de momentos de alegría, pero boca abajo, si la pusiéramos eh, boca arriba, fíjate esta muchacha, esta energía femenina de nutrición, de crecimiento, de volar, está sumamente contenta, está plena y eso es lo que está faltando, plenitud en ti Sagitario. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Están sucediendo las cosas de manera correcta en los tiempos perfectos, pero está siendo lento. Aunque está siendo seguro, está siendo lento y tú como signo de fuego, pues no te fascina esta situación. Posiblemente estás teniendo muchos más pensamientos de deber ser. Es decir, a esta edad, a esta hora, en este momento, yo ya debería de haber hecho estas cosas y no están sucediendo y eso me está desesperando, me está frustrando. Y aunque sí veo abundancia en mi vida y sí veo que las cosas están funcionando, son lentas y esto no me está encantando. Por lo tanto, empiezo a bajar mi energía, meto la cabeza, empiezan mis pensamientos, mi alegría va disminuyendo y entonces mi acto de equilibrio se pone de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo también? Bueno, tú tienes una energía como todos los seres humanos, pero tu Sagitario está súper conectado con la energía superior. Eres muy espiritual, eres muy viajero, viajero aunque no lo hagas físicamente, sí estás viajando de manera interna, te puedes ir a lugares maravillosos, este, iluminados, preciosos que tú te estás imaginando y con eso ya te vas sintiendo también tranquilo, tranquila. Aquí la brújula te está diciendo conecta con tu poder superior como generalmente lo haces, con tu energía, tu alma te está diciendo, hey, quiero que conectes, quiero que nuevamente llegues a tu esencia espiritual porque de esa manera vamos a elevar nuestros pensamientos vamos a poder estar conectados con el alma escucha la voz de tu alma qué es lo que te está diciendo entonces aunque están habiendo avances no te está gustando ahora qué tipo de avances están dando actualmente sagitario en tu energía fíjate esto tú tienes aquí el espíritu del lugar el espíritu del lugar se refiere a que es importantísimo que en el lugar en el que tú estés viviendo, trabajando, estando, con la persona con la que tú estés, en el tema de pareja, en las comunidades en las que tú te vayas moviendo, es importante que tú integres ciertas... Fíjate, esta es la mente, estos son los pensamientos de esta energía y te está diciendo... Que hay que darle mayor florecimiento. Entonces, ¿cómo es esto? Los lugares, a los lugares en donde tú te encuentres, vamos a ponerle una visión, una sensación, un olor, todo lo que tenga que ver con tus cinco sentidos, le vas a. Incluir al espacio en el que tú te encuentras, con la persona con la que tú te encuentras, en el trabajo en el que tú te encuentras, vas a empezar a añadir esos detalles que son tuyos, que tienen que ver con tu autenticidad, para que entonces te empieces a conectar con tu verdadero equilibrio. El verdadero equilibrio tiene que ver con tu autenticidad y la conexión con tu alma. Entonces ¿Qué cosas, qué situaciones, qué pensamientos me encantaría estar viendo, sintiendo, conectando para que entonces yo pueda hacer de este espacio algo maravilloso que esté alineado con mi equilibrio, que esté alineado con el espacio? Entonces, por ejemplo, en el tema de pareja, si es que tienes parejo, tienes galán, galán. Ok, hay cosas que me encantan pero que yo no estoy realizando en este momento. Entonces, ah, bueno, me empiezo a alinear con mis sensaciones, con mis conexiones que tienen que ver con mis cinco sentidos para que entonces yo pueda comunicarlos y mi expresión eh, de boca, o sea, de mi chakra de la voz, pueda ser expresado, pueda ser conectado y entonces yo empiece nuevamente a estar en mi autenticidad. Hay que expresar con la voz qué es lo que está sucediendo y todo desde la conexión del alma para que tus momentos de alegría empiecen justamente a presentarse con plenitud, para que tú te sientas que estás como aquí en las nubes, para que tú te sientas que estás volando, sobrevolando, sobre espacios eh, inimaginables. Acuérdate que el potencial del alma tiene que ver con estos espacios de volar, de sentir, de conectar, ¿ok? Entonces... ¿Qué sucede cuando no conectamos con esto? Pues llegan los duendes. Los duendes no son esos seres elementales que nosotros nos encanta y amamos. En esta carta y en este oráculo se refiere a aquellos seres o aquellas personitas o aquellas conexiones o aquellas aquellos pensamientos que en todo momento me están diciendo vas mal, es que no deberías hacerlo así, porque te ves de esta manera, ¿Ok? Hay un tema sagitario que me está surgiendo en este momento que tiene que ver con tu imagen física. Te están haciendo como muchos comentarios, te estás preocupando demasiado por tu imagen física más que por tu conexión con el alma e incluso estás poniendo reflejos que te están diciendo es que no es por ahí, es que te ves mal físicamente, es que ya deberías de adelgazar, es que ya deberías de engordar, es que deberías de hacer, de hacer, de hacer, de hacer y eso empieza a bajar tu energía pero con el florecimiento de tus pensamientos conectados justamente con la brújula que tiene que ver con la energía superior vas a poder eh, eliminar todas estas situaciones egoicas de pensamientos para entonces elevar tu energía aquí hice algunas anotaciones siempre antes de hacer los, los oráculos hago meditación y hablo con los guías espirituales para que tu canalización esté maravillosa entonces hice algunas, algunas anotaciones y te están diciendo, y fíjate, justamente tiene que ver con esto, que te seas leal, que seas sincero, sincera con tu energía, y que al ser sincero y leal siempre vas a conseguir lo que tú quieres. Acuérdate que siempre estás protegido y protegida por lo divino. Te están diciendo que todo está bien, que todo está, este um, falso... Falsa sensación de no equilibrio tiene que ver con estos pensamientos que te están surgiendo por el deber ser, pero que todo está bien, ¿ok? Acuérdate que si de repente mmm, hay situaciones que no se están presentando, es porque todo tiene su razón de ser. Cuídate a ti misma, eso es lo más, lo más importante, ¿ok? Fíjate, también hay un asunto que está surgiendo sobre tema laboral y que te están diciendo que a final de febrero va a estar surgiendo. Se parece mucho, mucho esta energía final a la del signo de Aries. A ver si te puedes dar una vuelta so, eh, por ese signo. Porque te están... se, se parece mucho porque eh, sí son signos de fuego, pero además tienes vas a tener que ver con otro signo de fuego en el que se te va a estar... En, Dando la oportunidad de que puedas firmar un contrato, que tengas acuerdos, que tengas una promoción, que tengas un asunto de trabajo, solamente que si sí te piden que revises los detalles, porque en esto es posible que en la energía, si todavía no se ha equilibrado esto, puedas irte más por el pensamiento y entonces te gane más el tema de dinero, que está bien, ¿no? que está bien que materialices, sin embargo, si no estás conectado con tu alma, puede ser que el día de mañana estés realizando un trabajo que ya no te corresponda, o que ya no quieras estar realizando, pero que por trabajo lo estés llevando a cabo, porque los demás te estén viendo de cierta manera, entonces tú quieras tener este reconocimiento, pero te estés como autosaboteando o metiendo el pie. Okay. A veces en esta desesperación del signo fuego, de este elemento, de este signo de Sagitario, cuando vemos que las cosas son lentas aunque, aunque te decía que están seguras, cuando vemos que son lentas nos empezamos a desesperar y queremos que todo sea justamente lo contrario, rápido, pero no nos fijamos en estos detalles que a la larga empiezan a atarnos y hacen que no podamos estar en estos momentos de plenitud como lo, lo que tu alma está pidiendo, entonces aquí es como una decisión entre escoger lo que mi alma me está diciendo o escoger lo que mi mente lo que más que tu mente, lo que tu deber ser te está diciendo, que todo tiene que ser de una cierta manera, que todo tiene que ser rápido, que los demás tienen que ver que estás haciendo muchas cosas, que estás logrando cosas, que, que fíjate, hay muchos logros, hay mucho reconocimiento de parte de tu entorno, hay muchos logros que estás teniendo, pero no son suficientes en tu mente por estos duendecillos, no están siendo suficientes para lo que tú mentalmente querrías estar experimentando en este mes eh, porque así debe de ser, no porque lo quiera tu alma, porque tu alma está en paz. Tu alma se siente, se siente sí desequilibrada porque no entiende como por qué está surgiendo todo esto, pero tiene un deseo y un anhelo de estar en esta paz, que últimamente, la que últimamente ha estado conectado con su espiritualidad, entonces es como... Esta nueva vida espiritual, la que estoy conectado, conectada, me encanta, pero también tengo fuego y también quiero hacer muchas cosas y también no me fijo en los detalles y también puedo meterme el pie yo solito, yo solita. Entonces te vuelven a recordar, conecta, conecta con la brújula, con el poder superior para que no te pierdas y para que este camino esté justamente conectado, te repiten y te dicen, cuídate, cuídate, yo te voy a cuidar, dice Dios, siempre estoy cuidándote, pero cuídate, no es necesario que estés sufriendo a lo, a lo mal, ¿no? yo iba a decir, a lo güey, eso es lo que quiero decir, entonces, celebra ahorita la advertencia que se te está dando y agradece esto porque fíjate que viene algo mucho mejor. Si tú aún así dices, no me importa, yo quiero esto porque ya me desesperé y no quiero hacerle caso a la guía de Dios, bueno, entonces fíjate los detalles, esas letras pequeñitas de los contratos que te dice que no te vas a estar atorando y que no vas a estar, por ejemplo, trabajando, te dijeron que a las 6 de la tarde salías, pero que... Eh, tú en tu cabeza dices, perfecto, ya planeé y a las seis me salgo, pero justamente las letras chiquitas dice, pero si surge un bomberazo en el trabajo, te tendrás que dar hasta las tres de la mañana. Tú, por no fijarte en los detalles, pues el día de mañana te vas a estar atorando y por estar apresurando tus procesos y no escuchar esta advertencia que se te está dando y agradecerla, pues te vas a meter el pie. ¿ok? y te vas a sentir en desequilibrio, entonces es muy importante que al final tú tienes libre albedrío y tú puedes hacer lo que tú quieras pero Dios te dice no le hagas caso a esos duendecillos, esos pensamientos esas creencias de que tienes que llamar la atención y que tienes que poder y que tienes porque no, no es así las cosas son más tranquilas ¿ok? practica el perdón profundo te dicen también ese perdón no necesariamente hacia los demás que sí, pero primero es hacia ti ¿Por qué me hago daño a través de situaciones? ¿Por qué me quiero eh, forzar al deber ser? ¿Por qué no mejor me la llevo tranquila? ¿Ok? ¿Por qué no subo y el, o sea, por qué no elevo mi frecuencia vibratoria y conecto con todo esto? Entonces tienes una energía maravillosa para que puedas estar en momentos de alegría, para que estos duendecillos se vayan, para que tú puedas eh, con pasos firmes estar dando avances en tu vida. Reconócete. Más que esperar que los demás te reconozcan, reconócete. Observa estos detalles para que entonces el acto de equilibrio vuelva a estar derecho. ¿Sale? Muchísimas gracias, vamos a terminar hasta aquí tu lectura, voy a estar realizando lecturas de amor por el mes de febrero, así que te invito a que te suscribas al canal, que le des like si te gustó y que eh, y decirte que nos amo, que agradezco muchísimo que hayas estado aquí y te mando muchos besos y abrazos de mi alma la tuya. Bye.